Hola, un saludo para todos los seguidores de esta sección Mundo Deportivo. Hoy estaremos haciendo una especie de cierre sobre el grupo de programas dedicados al quinto clásico mundial de béisbol y la actuación de Cuba. Cuba que concluyó cuarta, o sea, regresó a planos estelares, llegó hasta semifinales, algo que no sucedía desde el año 2006, cuando precisamente habíamos sido subcampeones. Ya por supuesto que esto es un motivo para estar contentos, para estar satisfechos, pero quizás esa última imagen que tiene el pueblo cubano, la afición, los conocedores y los especialistas del deporte es esa derrota en semis ante Estados Unidos a propósito el actual campeón del Clásico Mundial, 14 carreras por 12. Si analizamos este marcado, por supuesto, esta disparidad es lo que quizás eh, nos predispone un poco y como fue lo último que vimos, pero empecemos por parte. Si analizamos el juego pues fue descomunal la ofensiva de los norteños, algo que conocíamos, tenía, tienen una batería enorme y nuestro Picheo Fire, que había sido la principal arma hasta ahora del conjunto cubano, el conjunto nacional, los lanzadores, por supuesto dirigidos por Pedro Luis Lazo al la frente del Picheo. Nuestros serpentineros no resolvieron la situación, y eh, de todos modos, eh, eh, estaban ante una de las baterías más potentes de este Clásico Mundial. Quería acotar que en cuanto a la ofensiva, Cuba solamente puede anotar, o sea, dos carreras, completar dos carreras, pero se conectaron alrededor de 12 dos, lo que no se ligó bien. La defensa de modo general estuvo bien durante todo el campeonato. Quería decir sobre este juego, es verdad Toques de bola que quizás eh, que apresurados, se pudo haber sacado un bateador emergente también. Algo que nos llama la atención es que no se ha llamado al montículo a y Lelo, ni a Raidel Martínez, nuestros estelares cerradores. Y quizás todo el mundo está, quizás no todo el mundo coincide en que Ronnie Elías fue demorado en el box cuando se veía que le estaban viendo, digamos, eh, la pelota, que estaban fácil en. Eh, eh, le estaban fácil descifrando sus envíos. Los norteamericanos descomunaron la ofensiva tres goles cercas en este partido ante Cuba. Bueno, al final no se pudo, no tenemos una varita mágica, pero quizás se hubiese perdido y hubiese dejado eh, una impresión. Mucho mejor si hubiese sido un marcador, no sé, de 8 carreras por 3, 8 por 2, pero fue bastante dispar. Ahora, tengamos en cuenta que en este estadio de Miami, nuestros peloteros pasaron por diversas situaciones debido a los odiadores y tuvieron que jugar pelota en un difícil contexto. No los estoy justificando, pero por supuesto que esto va a atentar contra la concentración. De todos modos, fue un gran resultado y llegaron hasta semis, están dentro del nuevo de los cuatro grandes en es un clásico mundial que no es cualquier evento por ello fueron recibidos por nuestro pueblo ayer en la ciudad deportiva, también en el mismo eh, Aeropuerto Internacional José Martí Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano junto con otras autoridades como el primer ministro Manuel Májero Cruz, Esteban Enlazo, les daban la bienvenida y algo que decía Díaz-Canel, ya con esto casi me despido y es que lo del TIN hacer no ha acabado empieza ahora y esta es la clave, pues se demostró que se podía conformar un equipo con integrantes de, entre jugadores, por ejemplo, que se forman en nuestras series nacionales y otros que militan en MLB y otras ligas foráneas. El team, por supuesto, dar las palmas a Armando Johnson con este debut en clásicos excepcional a Robarruena, a Despainer que ha sido el capitán, el líder, otros como Mujica, otros como Drake siempre por supuesto dando ánimos también, a Moncada que viene siendo ese delir el que más produjo para Cuba, los eh, lanzadores que decir bueno de Rayel Martínez, de Iván Moinelo también de Ariel Rodríguez, incluso por supuesto de Miguel Romero que si bien en este juego ante Estados Unidos no fue el relevista que esperábamos pues tenía dos victorias, ya no pudo resolver la situación, hizo una actuación muy buena, es decorosa más allá en todo el clásico y por supuesto es de letras mayúsculas su desempeño aquí con Cuba el, el agradecimiento a todos los jugadores y ahora a subir la parada en Digamos, los próximos eventos que nos esperan en es un año bastante complicado, pues tendremos centroamericanos, tenemos paramericanos y ya estamos casi a las puertas de comenzar la serie nacional. Y por supuesto que todo esto que hemos visto se detectaron problemas en la receptoría, algo sobre lo que tendremos que hablar en próximos comentarios. Todo esto lo vamos a llevar a nuestro clásico doméstico que es eh, la fundamental y la razón de ser de todos los que seguimos este pasatiempo nacional. Hasta aquí me despido del Punto Deportivo y por supuesto que en próximos espacios hablaremos de deportes aquí en Cuba de Bata.